Dice así el padre Agustino Tomás de Kempis, en su obra de imitación de Cristo, alabada por grandes santos como San Ignacio de Loyola, y que era el librito preferido de Santa Teresita del niño Jesús. ¿Qué miras aquí, no siendo este el lugar de tu descanso. En los cielos debe ser tu morada, y como de paso has de mirar todo lo terreno. Todas las cosas pasan, y tú también con ellas. Guárdate de apegarte a cosa alguna, para que no seas preso, y perezcas. En el Altísimo esté tu pensamiento, y tu oración sin cesar sea dirigida a Cristo. Si no sabes contemplar las cosas altas y celestiales, descansa en la pasión de Cristo, y mora gustosamente en sus sagradas llagas. Porque si te acoges devotamente a las llagas y preciosas marcas de Jesús, gran fortaleza sentirás en la tribulación, no harás mucho caso de los desprecios de los hombres, y fácilmente sobrellevarás las palabras de los maldicientes.